Unas 50 personas han participado en el foro de barrio celebrado en Iturrama, un barrio en progresivo envejecimiento desde hace algunos años, como se evidencia en el debate. Clama ya al cielo que se tenga un club de jubilados en perfectas condiciones, porque seguramente que guarderías no habrá, hará tanta necesidad como la que va a venir con la gente mayor. Quisiera hacer un par de consideraciones sobre el tema de movilidad en bicicleta, y referido a personas mayores, mayores de 65 años. Si nos obligan a ir a la calzada, en este momento va a suponer que más de uno de nosotros nos vamos a retirar. También eh, como centro de salud eh, nos hemos planteado el tema de desarrollar el ejercicio físico. Entonces ya hay unas experiencias en algunos ayuntamientos en los que se trabaja sobre todo con el sector de población mayor, población anciana. Tras un breve repaso de las propuestas surgidas en el foro de hace 10 meses, el concejal de barrio ha dado paso a las intervenciones. Unas de entidades que trabajan en el barrio, por ejemplo Aspace, y otras de vecinas y vecinos. Eh, hacemos un poco de vida en el barrio, pero al final no se sabe qué es Aspace. Habíamos pensado en poder colaborar en las fiestas del barrio, eh, pues lanzar ¿no? la propuesta de poder montar un stand. La fiesta se ha convertido más en una fiesta Euskaldun que una fiesta para los mayores, ¿no? Al hilo de lo que se ha comentado de las fiestas del barrio, pues yo desde luego no estoy para nada de acuerdo en lo que se ha dicho. Muchas de las cuestiones planteadas se relacionan con la movilidad y el tráfico, como los cambios en la circulación de algunas calles, el exceso de vehículos o problemas con el carril bici. Resolver los problemas de las aceras que están en muy mal estado y entre otros sitios esta plaza que está aquí delante. El tramo de la vuelta al castillo, entre Fuente del Hierro. ...y Pío 12 que se interrumpió y ha quedado interrumpida... ...¿podías decirme por qué se cambió? A ver si se podía tomar alguna medida de que no aparque una furgoneta... ...que tiene dos metros de altura, muy cerca del paso de peatones. La implantación tal como se previa, preveía en una de las calzadas... ...de dos carriles bus y dos carriles bici ocupando todo... Mmm, pues presenta unas dificultades eh, serias. Es diario el ver a, a coches que cruzan en rojo a toda la vuelta al castillo rodeando por la carretera. Eh, no existe una señalización que impida a las bicicletas entrar al paseo peatonal. A propuesta del concejal y también vecino de Iturrama, Iñaki Cabasés, este año se celebrarán reuniones sectoriales con el vecindario para hablar sobre cuestiones como las barreras arquitectónicas, la juventud o las fiestas del barrio.